Saludos, soy Rael Banquera y en esta hora les voy a mostrar Cómo hacer para quitarle todo el color a este objeto con un solo clic Entonces, vamos a seleccionar todo y vamos a presionar la tecla D Y de una vez se quita el color por completo Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima Chao